y estaba pensando en ti pensaba es que hay algo muy sexy en hablar con este <risa> no sé lo que es es como yo me he puesto el escote sí yo, yo me he dado cuenta que no, tengo pocos escotes tengo aquí complejo de que tengo como muchas venillas rotas um, pero estaba pensando en en qué es eso exactamente en lo de ser sexy no porque es una es una energía es una, es una energía es como vivir en ovulatoria en fase ovulatoria <risa> perenne Y entonces, ¿qué es? Estar en el mundo como... Tú qué crees que Es estar como... Es como mmm, ligarte al mundo. Esa actitud de el, el, el, voy a tener un encuentro sexual con el mundo. Mola, ¿no? Pues sí. <risa> ¿Tú estás siempre así o cuál es el secreto? No, es mm, sentirte así, ¿no? Con esa actitud de si, si se presenta, estoy lista. Si <risa> ¿Sí, me lo ponen ahí delante. No. <risa> Qué guay. Pues estaba pensando en eso, pero estaba pensando sobre todo porque, bueno, pues ya hay muchos directos y hay muchas cosas y hay un exceso ya de... Yo odio las repeticiones, ¿no? Entonces vale, tú eres matrona y eres fisioterapeuta y hablas mucho de sexo y, y creo que ya estás categoría influencer eh, has entrado en el mundillo en el mundillo influencer eres todas esas cosas, eres madre pero creo que la, a mí lo que me interesa es la interacción con nosotras y yo estaba pensando ¿le confieso no le confieso? Eh, ¿le digo no le digo? igual te lo he dicho ya antes tú sabes que yo te tenía ojeriza Ah, sí, bueno, más o menos nos teníamos. Claro, yo pues confío en mi parte, tú. Nos teníamos. <risa> si quieren, yo, más que ojeriza, era confusión. Mm. Yo reconozco ahora que era confusión.